Esta semana en Salud y Deporte hablaremos de la importancia del sueño en la vida diaria y de la importancia del descanso en los deportistas. El descanso es muy importante y más en nosotros los deportistas porque te ayuda a recuperar el músculo que has trabajado en tu entrenamiento. Los esperamos este jueves a las 18 horas y la repetición el domingo a las 8.30 horas por Canal 14.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 en las elecciones más grandes de la historia orientación sexual, identidad y expresión de género edad, nivel educativo condiciones de salud o discapacidad tenemos derecho a participar y a votar porque nuestro voto cuenta igual el INE garantiza nuestra participación con protocolos de atención y medidas sanitarias sin ninguna diferencia y en igualdad de condiciones el 6 de junio el voto sale y vale contamos todas, contamos todos INE antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional